Ahora todo es más tecnológico y ahora todo ya es más... Los sonidos también han ido cambiando, la gente también ha ido como mutando hacia, lo... hacia los sonidos y hacia sus vidas Son un poco más tecnológicas. Nosotros lo que hemos aprendido es que la, que la evolución siempre va a estar presente, que no hay que estar cerrado nunca a, a un sonido como tal. Antes nos llamábamos Circus Fond, ahora somos Circus. Como que precisamente... Eh, Hablando de no cerrar. Representa eso, sí, tratando de no cerrarnos en un solo género, sino que estar siempre dispuestos a escuchar varios estilos y estar también Atentos. dispuestos a, a cambiar. Voy a buscar el mar Si tempestad, veremos cielo Si eres no nos Pues Yo creo que también que hay una, una notable influencia de, del sonido un poco electrónico a partir de, pues de los nuevos, nuevos instrumentos que hay, ¿no? pues todas estas baterías electrónicas, digamos que existen máquinas que ahora uno puede tocar con síntesis digital y todo eso está basado en, en, lo de los, en la síntesis de los 70s, los 90s, los 80s. La banda pues trae un sonido nuevo y con ese sonido nuevo eh, trae menos cosas además de menos integrantes, tal vez menos instrumentos análogos y un poco más de sintetizadores y, y cositas que se pueden dibujar MIDI y, y, y podemos como, como tirar eh, la música acompañada del computador siempre y eso es como el nuevo estilo que tenemos, como eh, pegándonos un poco más del, del, del Eurodance de los 90, haciendo, eh, eh, acompañando la batería con, con bits electrónicos, muchos arpegiadores, muchos sintetizadores, mucha programación de MIDI y, y no nada, para eso pues... Eh, necesitamos cosas específicas como son los ritmos, las melodías y los bajos que tienen todo el peso de las cosas.